Hola, buenas noches a todas las personas que están conectadas con nosotros en Noticias esta noche. Vimos un video de Kelly Roca, donde conocimos su emprendimiento, al igual que el de muchas personas sordas. Así que nos pareció muy interesante, muy bonito también poderlo mostrar acá en NotiSeñales para todas las personas que también deseen algo similar. Vamos a aprovechar en este momento para hablar con Kelly, nuestra invitada de esta noche, y hacerle una entrevista. Hola, Kelly. Buenas noches. Es un gusto poder estar contigo. Claro que sí. Bueno, en el video que vimos previamente Conocimos un poco de su empresa y quisiéramos hacerte unas preguntas. Es, ¿De dónde surge la idea de crear este emprendimiento? Bueno, claro que sí. Eh, para dar respuesta a tu pregunta, lo que pasa es que desde que yo era niño siempre vi a mi padre. Él tenía su propio negocio, tenía varios, varios lugares donde, varios locales, varios locales de, de lado. Entonces, pues, él tenía su propio negocio y yo crecí viendo esto. Mi padre siempre me exigió que, pues, que debía trabajar con él. Entonces, siempre fui a trabajar con él y eso es lo que yo veía. Entonces, tenía como esta conciencia de llevar las cuentas, de los materiales, de los gastos que se requieren en temas de helado. Entonces, pues, eh, yo crecí viendo esto. Ya con el tiempo, pues, pensaba en que yo quiero tener mi, mi, mi propio negocio. Es, es un logro. Y pues además va a continuar Kelly. Kelly dice, claro que sí, en mi, en mi, en mi contexto también. Mi padre tiene un, un taller de, de ingeniería y pues también lo vi. Y pues eso también me puso a pensar. Y además pues soy licenciada en artes visuales, pues sí, tuve mi proceso en la universidad pedagógica. Eh, hay personas que me dicen que cuando me expreso soy muy publicitaria. Entonces pues tengo los dos mundos. Mi madre es maestra, es negociante. Entonces, pues eh, eso siempre me ha tenido en la cabeza, porque pues uno ve a las personas oyentes con diferentes materiales y temas didácticos, pero pensando en las personas sordas y en la discapacidad múltiple, pues cómo es el tema. Entonces, pues ya cuando pues, nos volvimos novios, nosotros estuvimos hablando y le conté mi sueño, y él también tenía este sueño. Entonces aquí encajó todo, y pues empezamos con Ad Roca Rico. Entonces, pues, eh, bueno, obviamente es enfocada a la comunidad sorda y pues en temas de comunicación de las personas sordas, y eso hay que aprovecharlo. ¡Felicitaciones! ¡Qué importante y qué bueno es ver sordos sí, capaces, claro sí. emprendedores! Pero cuéntenos cómo les ha ido con la empresa, cómo está el negocio. Cuéntanos un poco más. Bueno, en los productos de la empresa, que llevamos ya un tiempo, es como, bueno, es, es mirar el balance. Entonces, es analizarlo, la respuesta es que muy bien, estamos muy contentos. Gracias a Dios que nos dio esta oportunidad de hacer estas acciones, de hacer estos productos. Nuestro negocio, pues, no es que siempre haya sido un, una creciente constante, hay veces hay bajadas, pero es claro. normal en un negocio y vamos bien. Sí, dice claro. Kelly, y, de hecho, siempre van a haber cosas positivas y negativas. Cuéntame más. Agregando lo que dice Luis, pues, un punto positivo pues, son los materiales. Nosotros en nuestra empresa tenemos productos y pues eso es algo que, las que, que, pues podemos, que podemos vender. También que en Colombia nos están reconociendo, ya nos ven y eso nos pone muy contentos. Y las personas sordas nos conocen, pero también las personas oyentes nos están viendo, ven nuestras publicidades, publicidades, etcétera, sobre nuestros productos. También quisiera, no sé si quieres contar algo negativo, dice Luis. Sí, algo negativo es que bueno las personas sordas a veces tienen un poco de envidia al respecto por este negocio. Entonces es como pensar que quieren algo igual, o hay cierta pelea, entonces cierta, cierta realidad. Dicen que mejor uno, o mejor el otro, o mejor el otro, que allá es más barato, más económico. Eso es algo complejo. Dice Kelly, además algo difícil, es el tema de depender un poco del servicio de interpretación, porque pues la publicidad mm. y los audios que envían, a veces es complejo. Otro, pero pero es Kelly… lo que dice Luis, Kelly. que pues a veces copian las cosas. Pero pues es bueno como que la, la competencia no sea una copia, sino que sean otras cosas. También pensar que hay muchas, hay muchas personas oyentes haciendo estas cosas y pocos, pocos sordos. Eso es todo un reto, ¿no? Un reto para, para hacer Yo este quisiera negocio. sobre eso hacerles una pregunta. Ustedes están comentando que pues tienen su negocio, pero su en objetivo general, es venderle simplemente a Estamos personas bien. sordas o a personas Con oyentes todos. y también cómo hacen para pues comunicarse. Pues le, le cuento. Las personas oyentes a veces nos, nos mandan audios y nosotros le ah. respondemos, somos personas sordos. Ellos eh, lo que responden es un audio con una voz más fuerte. Entonces nosotros decimos no. Entonces tenemos que decirle a la fam a familia a un familiar pues que explique el tema que son personas sordas, pero bueno, nos hemos acoplado y pues nos hemos, eh, así hemos pues llevado el negocio. Sí. Pero eso que Ustedes nos comentaron de estar dependiendo sí. de un intérprete, ¿cómo lo han solucionado? Pues recuerdo que hablábamos que, bueno, cómo tener como esta dependencia, digamos que eh, queremos, pues si crecemos, pues traer intérpretes. No estar pidiendo, sino que traerlo, porque pues si la empresa crece, podríamos costearlo. Ok. Bueno, ustedes crearon su empresa, nos están contando que les está yendo bien, las cosas van bien. ¿Qué consejo le darían a otras personas sordas que desean sí. tener su emprendimiento, empezar su empresa? Sí, claro que sí. Una recomendación y algo muy importante es tener cámara de comercio. ¿Por qué? Resulta que, digamos que las personas sordas que tienen su propio negocio, su propio emprendimiento, digamos que no tienen cámara de comercio, no lo inscriben no sé, algún colegio pide algún material algún algún pedido entonces ellos preguntan ¿tienen need? y la respuesta va a ser que claro, no entonces se perdió ahí el negocio entonces es importante tener la cámara de comercio pues para llegar a estos convenios y pues esa es como la recomendación que, le, que les doy que tener cámara de comercio dice Kelly, además de esto otra recomendación es eh, no decir como mi negocio así como así no, sueñenlo, proyectenlo tener Aman su negocio, tenerle amor al negocio y pues mucha responsabilidad y compromiso, es un trabajo duro con las cuentas, no simplemente esto es de un momento a otro, sino que bueno, en la cámara de comercio hay que pagar cada, cada año y pues tenemos que eh, recibir, pagamos, pagamos todo lo que necesitamos, entonces, entonces también otra recomendación es no tener esta envidia y como querer destruir al otro, sino al contrario, trabajar y apoyarnos, porque si todos crecemos esto va a ser bien para todos. Pero, pues, si hacemos lo mismo todos, la comunidad sorda es muy chiquita. Podemos hacer, podemos innovar, podemos hacer cosas nuevas. Sí, gracias por los consejos que han dado. Ahora, una última pregunta. ¿Han encontrado ustedes apoyo por parte de programas de gobierno, como, por ejemplo, el del Fondo Emprender, para el fortalecimiento de esta clase de emprendimientos, ya sean más chicos o medianos por parte de gobierno como préstamos o algo por el estilo, ¿conocen algo de estos programas? Bueno, nosotros en nuestro emprendimiento no es una empresa muy grande, es una empresa pequeña, vamos de a pocos, vamos en el proceso, entonces pues pensamos, no sé, en el futuro comprar, tener más materiales y así ir creciendo. Entonces pues podemos pensar eso, no sé, con, algún, eh, con el gobierno tener algún convenio y también pues pensar en contratar a más personas sordas para, pues, para apoyarlos, eso es como nuestro sueño. Y dice que li... no, nosotros eh, algún apoyo del gobierno o del fondo no lo hemos tenido. Nosotros hemos sido independientes y hemos eh, luchado por esto. Nuestro compromiso en el futuro y nuestro sueño es tener un lugar, un lugar para que las personas sordas puedan trabajar. Eso es como tener, darles, darles esta oportunidad. Y pues hay situaciones a veces difíciles de las personas sordas que gracias a nuestro negocio hemos podido ayudarles. Muy bien, qué chévere, qué bueno.